El... No, lo dejamos. Y tenemos aquí el póster. Tenemos aquí el póster que nos han preparado. Que nos han preparado aquí. Que no sé si tenía una intención especial lo del subrayado ese sobre. Porque sale de más porque hay que tener color Está muy chulo, de verdad. Sí, porque el amarillo y el, blan es que el, amarillo y el blanco no... Lo vale. que pasa es que ese tiene un cuadrado, una línea. No, si sí, lo más. que digo que aquí, con que lo hubiese hecho en negro sobre amarillo, era suficiente. Pero el amarillo destaca. Sí, ya, pero lo digo el marrón, ¿por el, el, el, el, el, el marrón? Porque es el mismo color que, que el fondo de, el, de lo simbólico esto. Sí, sí, sí, es cierto, es cierto. Lo <risas> eh, está todo pensado. Vale, vale. Era pero por que es eso que quería saber. Bueno, yo hubiera puesto, de todas formas, los objetivos no, no, no, no, no, no. los hubiera puesto aquí, ¿vale? No, no, y el tiempo lo tenéis mal. mal, porque tenéis el mismo tiempo de actividad motriz que tiempo dentro de objetivo. No. Eh, lo del material, me ha parecido curioso que pongáis esto aquí, los ladrillos y tal. Aquí habéis puesto algunas clasificaciones y calificaciones, entre ellas la edad y algunas de posibles lesiones y cosas. Está el escudo del de esto, que está bien que lo pongáis. Y se ve bien. Y se ve bien, <risa> está bien hecho. Y luego. Tss, y luego, pues vamos a ver. Los objetivos, entrenar resistencia y el sprint, mantener un nivel de actividad sí, muy ligado Desarrollar las habilidades para esquivar o interceptar lanzamiento de balones. Bueno, aceptable, quizás a lo mejor lo de mantener el nivel de actividad física un poco extraño, pero, pero no, no está mal. Y luego, de consecución, romper la estructura rival, matar a los jugadores de los otros equipos, que no es darle con un balón o algo, es matarlo. Le ¿no? das con un balón, pero... Matado, vale, se buscar balones y llevarlos a la base, proteger, está, interceptar, no mantener, construir. Vale, bien. Construir una mejor estructura de la nave, claro, que estamos en la guerra de la galaxia. Ser el equipo con, un, con una mejor estructura de nave, mayor número de balones, aro españolos, en un tiempo determinado. O sea, el que construya la mejor nave es el que haga más. Vamos a ver cómo va la construcción de las no. espaciales. Esto no. es flipante, ¿eh? Yo cuando lo he visto... Eh, yo cuando lo he visto me ha gustado. Digo, estos han trabajado. Entonces, ¿qué es lo que yo he echado un poco en falta? Eh, os cuento. Que le pusiera el sello un número a cada dibujito. Porque supongo que van 1, 2, 3, ¿no? Sí. Vale, pero lo supongo. Pero hay gente que a lo mejor dice 1, 2, 3. Pero nosotros confiamos en la capacidad intelectual de nuestro pero compañero. Pero escúchame, si te das cuenta han puesto... Sí, sí, sí no lo, nada, sé, lo, sé, lo sé, lo sé, lo sé. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero que vaya. Yo lo hubiera dejado, yo lo hubiera puesto aquí el 1, 2, 3. Pero sí, está muy bien. Es como para analizarlo detenidamente los dibujos, pero me ha parecido muy interesante, ¿eh? Sí, sí, me ha parecido interesante. Está... Pues vamos a ver lo que hacen aquí en la guerra de las galaxias. ¿Quién es Vader? ¿Cómo se llama? Guerra de las galaxias. Tú tienes cara a de, ¿sabes? Vale, chicos, los a Vamos. Vamos a ser que. Me ha <risa> Vale, ¿estamos? Vale, importante atender porque si no quedáis con los roles no voy a poder disfrutar tanto del juego. Vamos a jugar a la Guerra de la Galaxia. ¿Quieres el otro póster, Pedro? Julio, el otro por los roles. No, no, no, que tenga Julio, sea el delegado. Vale, objetivo común que esto lo tenéis que tener claro todo. Construir una mejor nave para cada equipo. Un equipo, otro equipo, otro equipo y otro equipo. Y tenéis que construir la mejor nave para el vuestro. ¿Cómo se, co se construye una mejor nave? Os voy a explicar la base, ¿vale? Después las diferentes variantes. Os lo vamos explicando conforme la vaya a jugar, ¿vale? ¿Veis estos cinco ladrillos? Sí. Esto es vuestra nave. Son componentes de vuestra nave. Aceptable. Imaginación. <risa> ¿Cómo se consigue una mejor nave? Pues con aquella, con estas pelotas. Más, estas pelotas. Los pistoleros, no, perdón, los ingenieros, un rol son los encargados de, desde de fuera del cuadrado, de destruir, es decir, darle al ladrillo y si cae, ese ladrillo es vuestro. Lo cogéis y lo lleváis a vuestra nave. Pero suponemos lo que campo por aquí atrás no vale tú no es Morfa me vais para allá no eso allí no, ingeniero ingeniero ahora pegamos los ladrillo yo pensaba que eras tú se dispara desde fuera vale chicos los ingenieros son los únicos Javi porfa. los ingenieros son los únicos que cogen los balones de balón mal y disparan a los ladrillos vale una vez disparamos al ladrillo y si le damos podemos entrar dentro a cogerlo. Vale, Rivilla, y lo llevamos a nuestra nave. OK. ¿Alguna duda en sí, cuanto a esto? Sí, eh, el profesor está en peligro, ¿no? <risa> sí, eso es lo que me estaba Ya, viendo. el PLD. Sí, sí, está en peligro. El no solo profesor, sino que los... ponerle otro lado. A mí dejarme mejor aquí porque no le voy a dar. <risa> vale, eso. Es que hay cuentas pendientes, ¿no? <risa> <risa> eso como objetivo general, importante. Ya aplicado también la función del ingeniero. Siguiente función, María la del pistolero. ¿Veis los balones rojos? Sí. Pues estos son los que van a tener los pistoleros. Los pistoleros van a ser los encargados de matar a todos los participantes, menos el guardián. Yo ahora pido quién el guardián, ¿vale? ¿El pistolero, puede mata... ¿Pistolero puede matar al pistolero? Sí, todo. Guardián, busca buscador? ¿Alguna duda para los pistoleros? ¿No? Sí, te matan, ¿qué hacen? Ahora son por toda la Bueno, sí. ¿Habéis enterado el sistema más de aquí? Sí, ahora Está como Dime, dale. se le puede golpear a los ingenieros que vuelven con la... No. O sea, una vez coges ya tu parte de la rival, esa ya es del... No, no, pero de todas maneras que los ingenieros no se le pueden golpear. Sí, sí, se le puede. Antes de que entre. Cuando vayan a disparar. Los pistoleros pueden darle a todo mundo. A cualquiera, al guardián. Siguiente error, Pablo. El guardián. El guardián, ¿al qué va a estar? El único que puede estar dentro de este cuadrado protegiendo su nave. A ver si, un portero. Ah, no esto no puede entrar. No. Solo el ingeniero cuando le haya dado a cogerlo. Pues si estás tu nave, sí puedes. Claro, si estás tu nave, sí. Pero no puedes defender. ¿Y si estoy por el medio y...? No, no, no. ¿Alguna duda en cuanto al guardián? No, repite ¿sí? vale, el tránsito. Vale, ¿a estar atento? Portero. A ver, que está de portero, la nada. El único que puede estar dentro, siempre. ¿Vale? ¿Y el Julio. Para que entrar, ¿sí? Parate un momento. Le entrevisto para que quiera entrar, la nada. Pues, sí, por ejemplo, ya. el ingeniero cuando ha cogido un trozo de naranja el otro equipo va a soltar la. Ah, sí, pero por lo general va a tener parte de los ojos. Exacto. Exacto. Dime, Javi. Eh, puedes colocar los como los conocí. Los, los, los ladrillos como te de la gana. Sí, sí. sí, sí. O sea, puedes ponerlos en el. Eso, en eso ya, sí, sí, importante. Es importante. La táctica de cada equipo. Si vayas a juntar más los ladrillos, lo vayas bueno, a poner más preparado. Pero tienen que ser investigados siempre, no lo puedes poner. Sí, ¿eh? pero si se caen, no pasa nada, ¿no? Si, si se, se caen, más seguro a la vez. ¿Qué? Bueno, un... Solo se puede... se lo ponen todos arriba en un fila, disparo y tira un disparo, un ladrillo. Si te lo, lo tiras, no, tira no, no, no, tú sin cargar, no te lo tiras. No, tira uno. Solo ¿Cómo lo roban? Aunque te lo tiras, tú ¿Y si lo tiras tú sin cargar? No, no, no. No, no, no, no. No, no, no, Solo es si te dan con los manos. Si lo tiras tú sin cargar, no te lo tiras. Uno, uno, Y por último, chicos, el buscador. El encargado de ir a buscar la otra de Rocío cuando dispara. Antes, si yo soy ingeniero y yo disparo, y yo, no cuestiono una <risa> a mi nave que a donde van a estar las pelotas de los disparos Pero tú cómo vas a ingeniero cómo vas sin ingeniero el... ah esa. Este. Claro, <risa> son dos pelotas distintas, con esta se mata con El este... buscador busca todas las pelotas que oh, hay Todas, y la lleva importante chicos, a su nave o sea cuando el ingeniero tira, tiene que volver a su nave a recoger la pelota que está. Puedes... ¿Habéis enterado, Raúl? ¿Tú puedes... ¿Tú puedes... Sí. Pero, Venga, a volar. Si tú puedes... sí. la... Si tú El único que puede la Si no No, no entrar a la nave. Ahora suelta la pelota. No, hay coger todas las calotas que hay. ¿no? Todas las que tenéis que en la mano. Claro. Pero la tienes que estar ¿no? sí, tú. Sin no? pisar la nave, sí, pero para, puedes para coger las pelotas. ¿Puedes pequera? coger todas a la vez o tienes que ser una, dejarla? Una, o sea, dejarla. O sea, dejarla. O sea, y si eso es te hacen. pistolero no se plantan? Claro. Hemos puesto métodos para diferenciar los roles, ¿vale? Los pistoleros después de matar no pueden coger la pelota. ¿Cuántos hay? Números. ¿Cómo? Los pistoleros después de matar no pueden coger la pelota. No, porque tiene que ir buscando por su pelota. Claro, claro. Chicos, el objeto azul se lo vamos a dar a los buscadores y. Ahí. Bueno, da igual. Aquí lo da. Lo azul ingeniero. Los azules, ingenieros. Los rasos, pistoleros. Hay... ¿Qué? ¿Cuántos, ¿Cuántos hay? Ay, hay? ahí. Ahora, ya cuando hay. dividamos. Porque... Los pistoleros, los ingenieros, guardián ¿sí? y un pistolero. Por aquí. Ah, vale, vamos a pasar la